y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de Dios nuestro Padre, de Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo que es el vínculo del amor esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me amó, también los he amado yo a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor como yo cumplí con los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Permanecer en el amor nos lo viene repitiendo en este bello capítulo 15 de San Juan Jesús. Pero permanecer en el amor no es ante todo un propósito humano, ni es solo renovar un sentimiento. El amor es una convicción muy honda, y permanecer en el amor implica también el compromiso de cumplir con lo que Dios nos enseña. Y muchas veces para nosotros lo normativo, lo legal, lo estructurado, nos genera rechazo, desaprobación, cierta desafección. El amor pleno, el amor maduro, se compromete. El amor pleno y maduro va más allá de la emoción de los sentimientos le hace muy bien los sentimientos y expresarlos, pero los trasciende. Pidámosle al Señor, quien se sacrificó mostrándonos el amor más grande a la hora de dar la vida por cada uno en lo alto de la cruz, que nosotros también sepamos permanecer en su amor e intentar cumplir con la mayor fidelidad posible todo lo que Él nos enseñó y practicó.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 te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, no permitas que me separe de ti. Que el amor fiel de Jesús, expresado en su don de amor en la crucifixión, nos anime a amar cada día más, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.